¡Muy buenas che! Llegué a Barcelona, estoy acá para varias cosas muy importantes, pero como ven estoy muy cargado, así que lo primero que voy a hacer es probar un sistema de consignas que me encantó, que vamos a probar juntos y que si les gusta van a poder aprovechar un cupón de descuento que tengo para todos ustedes abajo en la caja de descripción. La verdad es que la idea me encanta, así que vamos a ponerlo en práctico y de esta manera nos vamos a desentender de toda esta mochilada que llevo conmigo y vamos a ponernos en acción, porque va a haber encuentros, va a haber una noticia súper importante y como siempre la ciudad condal que nos recibe con toda la energía acá llegando el invierno, pero sin embargo acá hay un clima que se agradece. ¡Hazado! La que le veo a este sistema, además de su costo, que son 5 euros nada más, es que puedes elegir en un mapa eh, cuál es la oficina que te queda más cerca. Entonces tenés en el centro o tenés muy cerca de la estación, como es en este caso, que yo llegué a Sanz, que ven que está ahí. Y la consigna que elegí, que en este caso es una consigna, pero podría ser un bar o una lavandería, es eh, esta. Ese cartel rojo que está ahí es mi consigna, así que ahora vamos a ir a dejar todos estos bolsos que ustedes ven acá. Estoy yendo para la consigna, como les dije, tan solo a 50 metros de la estación de Sants tengo la oficina donde voy a dejar las mochilas, tres mochilas en esta oportunidad. Aquí tenemos el local. Hola buenas buenos días. buenos días sí hice una reserva de fasher. Uh -huh. eh sí Bueno y acabamos caminando por las calles de Barcelona, la ciudad Condal. Voy en busca de mi encuentro, una de las personas que me acompañan en Travel Media Argentina. Un saludito por acá a Walter Chetova y a Marcelo de Viajar conmigo, que no están presentes acá en España, pero que a la distancia los saludo porque la tercer persona que conforma esta unidad es con quien me voy a encontrar en el día de hoy y estoy precisamente llegando al punto de encuentro así que, segundos nada más para ustedes yo no sé cuánto la voy a tener que esperar ¿qué tal? comiendo ¿ya damos oh, dos no, besos? No sé. yo di una, a <risa> me gusta una ¿qué onda? muy bien, muy, bien, ¿Dónde muy bien estaba comiendo acá en una terraza que encontré con el tenedor con Victoria estamos en Travelmedia, Argentina, donde periodistas, bloggers, instagramers nos juntamos para trabajar en equipo para darle más fuerza a proyectos turísticos, junto a Walter Chetoba y Marcelo García. muchas ganas de conocerte en persona. Ah, claro, porque no van por las redes. ¿Y qué estás haciendo por acá? Paseando, paseando un poco por Barcelona. ¿Y, y a dónde te vas ahora? Ahora me voy a Siches. Bueno y me vine a Siches a pasar unos días acá, en realidad el fin de semana. ¿Qué tal Aníbal? Pues muy bien, aquí. ¿Estás sí. unas probitas? Sí, vamos a repetir porque estamos inspirando bien el futuro. Bueno. Vine chao Terminé asiches y ahora estamos haciendo un paseíto por acá. aquí en la fila de noviembre, aquí en Villanueva y el truco. Nada, empezando aquí por una de las primeras que nos cae la cámara. Bueno, no pasa nada, nada que con un autoestabilizador de esos mágicos de postproducción no pueda arreglar. la tecnología a nuestros pies. es uno de esos profesionales con los que cada día tenés ganas de hacer las cosas mejor. Le gusta probar cosas, experimentar siempre te está mandando un video para motivarte a hacer las cosas mejor tienen que visitar su página web, sus fotos y todos los proyectos que tiene porque es alucinante Estamos en Vilanova aprovechando la feria esta de coches antiguos para jugar un poquito con las cámaras y ver a ver qué es lo que conseguimos en estos minutos A seguir con nuestra visita nos vinimos al museo del tren, miren lo que es la rotonda y la cantidad de locomotoras que hay. Vamos a poner esto en marcha. Estaba un avión para calcretar los medios de transporte de Villanova y lo encontramos, o por lo menos el motor. Estoy flipando, la feria están vendiendo o mostrando jacuzzi, cocinas, baños enteros, increíble. Ahora llegamos a la sección de coches. Esto es la feria de noviembre. Milanova y Gelfi. Yo no me lo imaginaba así. Pero el objetivo de ir a Barcelona fue particularmente uno que les voy a contar ahora. La firma del contrato que va a poner en el aire un proyecto que llevo desarrollando hace más de tres años con videos de los últimos 12 años de viajes. La idea es un programa que te va a hacer viajar por todo el mundo. 28 minutos donde a través de un eje temático la idea es ir dando saltos por distintos continentes. Por ejemplo, a través de un safari ir de África a Asia, a Centroamérica, a Sudamérica. Vamos a ver un teaser luego de la firma del contrato para que entiendan un poco la idea. Soy Alejandro, un argentino que tiene la fortuna de viajar por el mundo. Quiero compartir mis vivencias con todos ustedes. Que sea un incentivo para que se lancen a descubrir nuevos destinos. Por eso es que hoy los invito. Viajemos, che. Estas son mis experiencias de primera. Ya con este avance les cuento que a partir de enero de 2020 van a poder ver este programa en las principales aerolíneas, sí, en las pantallitas de los aviones van a poder encontrar experiencias de primera y esta propuesta. Ahora sí, los dejo hasta el próximo video. No se olviden de pasar por mi TikTok y también por mi Instagram. ¿Te gustó mi video?